Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR, video número 16. Reventar, to burst. Yo reventaba, tú reventabas, él, ella, usted reventaba. Nosotros, nosotras, reventábamos. Vosotros, vosotras, reventabais. Ellos, ellas, ustedes, reventaban. Mi hermana siempre reventaba los globos en las fiestas infantiles. Consolar. To console. Yo consolaba. Tú consolabas. Él, ella, usted consolaba. Nosotros, nosotras consolábamos. Vosotros, vosotras consolabais. Ellos, ellas, ustedes consolaban. La maestra consolaba a los niños tristes. Demostrar To demonstrate Yo demostraba Tú demostrabas él, ella, usted demostraba, nosotros, nosotras demostrábamos, vosotros, vosotras demostrabais, ellos, ellas, ustedes demostraban. El maestro siempre demostraba el procedimiento en las operaciones matemáticas. Encontrar, to find. Yo encontraba, tú encontrabas, él, ella, usted encontraba, nosotros, nosotras encontrábamos, vosotros, vosotras encontrabais, ellos, ellas, ustedes encontraban. Ellos nunca encontraban las pistas. Amoblar, to furnish. Yo amoblaba, tú amoblabas, él, ella, usted amoblaba, nosotros, nosotras amoblábamos, vosotros, vosotras amoblabais, ellos, ellas, ustedes amoblaban. Yo amoblaba mi casa con muy buen gusto. Acordarse, to remember. Yo me acordaba. Tú te acordabas. Él, ella, usted se acordaba. Nosotros, nosotras nos acordábamos. Vosotros, vosotras os acordabais. Ellos, ellas, ustedes se acordaban. Ellos nunca se acordaban de mi cumpleaños. Acostarse. To lie down. Yo me acostaba. Tú te acostabas. Él, ella, usted se acostaba. Nosotros, nosotras nos acostábamos. Vosotros, vosotras os acostabais. Ellos, ellas, ustedes se acostaban. La niña se acostaba muy temprano. Apostar. To bed. Yo apostaba, tú apostabas, él, ella, usted apostaba. Nosotros, nosotras apostábamos. Vosotros, vosotras apostabais. Ellos, ellas, ustedes apostaban. Yo nunca apostaba en las carreras de caballos. Sentarse, to sit. Yo me sentaba, tú te sentabas, él, ella, usted se sentaba, nosotros, nosotras, nos sentábamos, vosotros, vosotras, os sentabais, ellos, ellas, ustedes se sentaban. El trabajador se sentaba a descansar cada dos horas. Confesar, to confess. Yo confesaba, tú confesabas, él, ella, usted confesaba, nosotros, nosotras confesábamos, vosotros, vosotras confesabais, ellos, ellas, ustedes confesaban. Yo nunca confesaba los daños que yo hacía en casa. Costar, to cost. Yo costaba. Tú costabas. Él, ella, usted costaba. Nosotros, nosotras costábamos. Vosotros, vosotras costabais. Ellos, ellas, ustedes costaban. Mis carros costaban mucho más dinero del que me pagaron. Recomenzar, to recommence. Yo recomenzaba, tú recomenzabas, él, ella, usted recomenzaba, nosotros, nosotras recomenzábamos, vosotros, vosotras recomenzabais, ellos, ellas, ustedes recomenzaban. Yo recomenzaba mis estudios de medicina ese año. Círculo de verbos número 16, imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video estudiamos los verbos reventar, consolar, demostrar, encontrar, amoblar, acordarse, acostarse, apostar, sentarse, confesar, costar y recomenzar. Aquí encontramos la segunda parte o la parte inferior de este círculo de verbos con las raíces de estos 12 verbos en cada, con cada uno de los pronombres personales. Por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte con tus amigos en tus redes sociales la información de este canal o de esta clase. Regálame un like o un me gusta, que es muy importante para mí y para el canal. Recuerda también activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una clase nueva. Spanish verb Conjugation La conjugación de los verbos en español.